Sabemos que los Fortnite Mares están por llegar en esta propia temporada, pero hay algo que nadie se esperaba. ¡Oh! ¡El jefe monstruo de Midas! ¡Wow! Nuevos jefes secretos de Halloween están llegando a Fortnite, además de nuevos cambios increíbles en el mapa que necesitas ver. Chicos, estará todo en este video, así que quédate hasta el final para no perderte nada. Antes de empezar con el video ya saben que tienen un sorteito rico rico en la descripción. Así que rápidamente suscríbete al canal si todavía no formas parte de la Neox Army. Y activa la campanita para no perderte ningún video y recibir notificación cada vez que subimos vídeo. Eh... ¿De qué estaba hablando? ¡Ah, sí! Sígueme en mi motherfucking Instagram que lo tienes justo aquí Y si llegamos a 50.000 seguidores en mi Instagram Antes de que termine la próxima semana Estaré regalando códigos de pavos en directo para toda la Neox Army Y para que puedan hacer su sueño realidad en los Fortnite -mers. Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar el canal Y empezamos con el video ¡Wow! Es realmente impresionante cuántas veces hemos hablado justo de la ubicación que ven ahora mismo, la Agencia de Midas. Posteriormente fue la autoridad y finalmente parece que ya se terminó todo, ¿verdad? ¡Oh no! ¡Ja no Está realmente lejos de estar en su final. La autoridad vuelve ¡Oh, oh! Midas también Fortnite Mares está a punto de llegar este año a Fortnite Así que todo se volverá mucho más tenebroso Estaremos hablando sobre los nuevos cafés que serán introducidos en los Fortnite Mares Y todos los cambios locos que veremos en el mapa estas semanas Para comenzar en este video hablaremos sobre una filtración muy importante de estas últimas semanas que sugiere que Midas regresará a Fortnite, pero no como lo conocemos, sino será algún tipo de zombie. Filtradores han mostrado cómo estarán llegando realmente nuevos jefes al juego o nuevos jefes sin ubicación para la época más tenebrosa del año. Lógicamente uno de los personajes que aparece en las filtraciones se trata de Midas Y además sabemos que su ubicación siempre fue la agencia Por lo que si sabemos que jefe Midas está por llegar y además en la agencia Es posible que se trate ahora de una nueva versión zombie de Midas Para proteger el lugar de la autoridad Existen varias ideas sobre esto como por ejemplo, que se trate de una nueva versión fantasmal de Midas y esté dando vueltas alrededor de la agencia durante los Four Nightmares para asustar a los jugadores. O a lo mejor se trata de Midas pero ya con una calabaza en su cabeza y ya saben, podría estar recorriendo el mapa en forma de zombie, el cabeza calabaza Midas. <risa> Suena bastante loco Pero Midas no será el único que llegará a Fortnite próximamente al parecer Hay filtraciones sobre los henchmen Y su regreso de nuevo al juego Ya saben, los bots que estaban por nuestra isla de Fortnite ¿Dónde fue que se fueron? Bueno, bueno, bueno, bueno, no, no, no importa, da igual Estoy muy seguro del regreso de los bots de Ghost en el juego Las filtraciones nos muestran la llegada de estos personajes de nuevo a la isla Y si os hablo sobre... Los payasos que estarán regresando a Fortnite ¡Están escuchando correctamente! <risa> los payasos han regresado Recuerden tiempo atrás, en la isla del capítulo 1 de Fortnite Recordarán que muchísimas veces se habló sobre la posible llegada de Pennywise a la isla, de la llegada del payaso de It a Fortnite. Los jugadores estuvieron durante un tiempo encontrando globos misteriosos que salían de las alcantarillas de Fortnite, escuchando algunos sonidos realmente espeluznantes que provenían de dentro de las alcantarillas. Y al parecer, desde esa temporada jamás volvimos a escucharlos de nuevo en el juego. Pero información reciente del juego de Fortnite nos sugiere que podría ser realmente posible que los sonidos escalofriantes regresen al juego. Realmente, no sé qué tan fiable puede ser este video, pero quiero que vean algo. Este vídeo nos muestra como un jugador alrededor de Parque Placentero Llega a escuchar algo realmente escalofriante En este canal logramos averiguar que en la anterior época de Four Nightmares Estaría llegando a algún tipo de casa tenebrosa Filtramos absolutamente todo sobre los payasos y los sonidos Podría ser que el payaso tenebroso fuese realmente... El dueño de esa casa. Pero no hay ninguna casa tenebrosa por los alrededores. O por aquí cerca, por lo menos, ya sabéis. Ningún tipo de casa super vieja, de la vieja escuela, con un aspecto antiguo. Nada parecido a eso, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Sí! El clip que hemos mostrado muestra como posiblemente el payaso se esconde en algún lugar bajo el mapa de Fortnite. Así que pronto podríamos ver la casa del Doctor Doom poseída por los demonios de Halloween y convertida en la casa de los terrores de Fortnite en esta temporada. ¡Ey! Hermanos, realmente no sé vosotros, pero yo hablando tanto de los payasos, uh. Se me pusieron los pelos de punta, wey. Especialmente esta ubicación... ...creo que es la ubicación perfecta... ...para que la aparición de los fantasmas de Halloween... ...regresen al juego. Hasta ahora... ...no vimos la llegada de ningún globo en Fortnite... ...durante esta temporada... ...por lo que... ...creemos que los globos... ...podrían llegar... ...pronto. O podría ser tan solo... ...un truco escalofriante... ...por parte de Pink Games... ¡Qué ganas tengo, bros! ¿Y vosotros? Comenten cuál es su época favorita dentro de Fortnite. Familia, si quieren apoyar a la Neox Army y este canal, pueden usar el código MisterDeNeox en la tienda de Fortnite. Realmente aprecio mucho a todos los que lo ponen y los que me envían capturas por mis redes sociales. ¡Los quiero! ¡Nos vemos! En el siguiente video, si llegamos a los 10.000 likes en este vídeo en menos de 24 horas, mañana tiene nuevo vídeo escalofriante.